vamos a felicitar a todas las madres desde este esta boutique de la moda del diseño de noelia también en puerto banús porque el día de la madre es todos los días de todo el año porque es la que nos ha dado la vida y madre solo hay una bueno pues fijaros qué bonito estar aquí y tener un detalle no o para uno mismo que también somos madre y, y hablar también hoy de la feria que ya se aproxima de la temporada de todas estas cositas he hablado hoy con mi querida noelia que es una maravilla y me encanta hablar con ella y tengo que buscar una ocasión para hablar contigo que si no no te cojo nunca <risa> buenas tardes ¿no? buenas tardes bueno la verdad pero bueno yo siempre estoy por aquí ¿eh? Soy fácil de encontrar, pero siempre estoy ocupada, la verdad, con los diseños en el taller. Me gusta mucho. Yo me dedico más a la parte creativa. Mi esposo es el que lleva la parte social. Él es, él es el más fácil de encontrar, la verdad. Me parece que nos vimos en una ocasión, bueno, en varias ocasiones que lo no hemos visto y hemos hablado de que se aproximaba la feria, que ya empieza, arranca toda la feria y que habías hecho una colección nueva de moda flamenca, de pendientes, complementos. Y ahora que te los veo, es uno de tus diseños, mi no, no sí, puede de sí. Otra manera. sí, me gusta mucho la verdad que me a mí toda la moda flamenca los vestidos y especialmente los complementos me encantan entonces este año el año pasado hicimos un poquito y la verdad que gustó mucho no solamente para los flamencos para la moda flamenca flamenca también al extranjero le encanta los pendientes grandes entonces un poco hago mezcla de moda de colores de tendencia y, y le, le pongo muchos flecos piedras cosas muy muy flamenca que encajan. La verdad no solamente para Flamengo, pero imagínate nuestras galas que hay aquí en verano, tantas galas que tenemos casi todos los días gala, pues eh, con un vestido largo y, y simplemente unos pendientes con un vestido bonito, lo que luce ya es que vas como eso, vas de, sí, va de gala. Los total. complementos son muy importantes, son los más importantes. Tú puedes tener algo muy básico si llevas los complementos eh, correctos, son te visten totalmente. Y bueno, esto lo ha sacado en diferentes modelos, con diferentes colores para todos los gustos, ¿no? ¿Qué modelos podemos querer destacar? ¿No? Porque además los tienes en aro y sí. colibélulas, he visto por ahí con el escaparate. Sí. Tenemos flecos, eh, caracoles, también hay una colección de caracoles. Eh, piedras cristales eh, un, un montón eh, son o sea es una misma colección con diferentes gamas de colores pero diferentes materiales no no ha sido una colección cerrada ¿no? entonces hay también acrílicos pintados hay mucha selección es que han sido varias como pequeñas colecciones para que haya para todos los gustos para este verano no, luego también hay un clásico que son las argollas. Yo creo que las argollas yo las recuerdo desde muy niña. Eh, que se llamaban las argollas y se siguen llevando. Además, de hecho, en, en estos diseños que tú has he hecho para la moda flamenca o para trajes de fiesta, hay unas argollas de color como morado. Eh, que, que son espectaculares, o lila y son muy bonitas también. Y son argollas, que sí, el clásico. La, la, sí, argollas, sí, sí, ¿no? sí. Yo creo que sientan bien a la cara, todo el mundo le gusta las argollas. Y hay doradas, plateadas, es nuestro básico. Nunca pueden faltar. Yo a veces digo, chica pero vamos a cambiar vamos a no no no por favor no le sigue con las argollas porque la gente compra y luego las repite más grande más pequeña y ahora las he hecho eh, de colores como pintadas de acrílico para cambiar y cualquier cosa que hacemos en argollas siempre es muy bien aceptado claro, y plata también que me llama mucho la atención porque el plata que cuando está uno morenito ahora es que ya estamos en temporada con un bronceado y esas argollas plateadas es que tiene que quedar espectaculares sí sí sí, sí. queda muy bonita Perfecto. y son muy livianitas también intento que sea para sabe para a veces hay gente que tiene el huequito más rajado lo que sea entonces la hacemos muy livianita que no, o, o tú mismo que no a veces te, cuando son muy pesadas duelen mucho entonces intentamos que no pese nada Sí, porque sí. luego al rato no la aguanta, mandamos quitándola y que, que respiro. Bueno, verdad que además tú trabajas con materiales nobles, quiero decir que tampoco personas que sean alérgicas, porque es verdad que hay personas y cada vez más me encuentro más alérgico que antes, antes no lo era y ahora no soy alérgica. No sé qué pasa si la alimentación. Yo le, a, le puedo dar sea. un truco para eso, ah, bien, que exacto, le doy, bien, bien, se le doy a mis clientas que son muy muy alérgicas, si bien tenemos plata, aleaciones que normalmente ya los meterle, eh, yo muchas terminaciones las hago en plástico porque es más no da alergias, eh, o acero también, pero ya para los metales como el latón, hay gente que le da, le, yo les digo ponerle un, un esmalte de uña, el transparente, al palito, ya está, no te da más, porque es eh, plástico, entonces no, no les da, porque la gente tiene la alergia a los metales, ¿no? pero igualmente nosotros le damos un baño de oro, un baño de plata, siempre, como terminación tiene soluciones para todo no claro, era increíble Eres increíble y bueno también tenemos que hablar de la incorporación de esta ropa tan bonita que se me ha ido el ojo detrás <risa> de ella no sobre todo he visto uno un diseño que tiene como incluso un cangrejo estrella con pedrería sí, sí. lentes todo como muy trabajado ¿eh? muy sí bonito. sí sí estos diseños eh, son de una firma italiana no los he hecho yo y me encantaron cuando la vi dije me encanta me encanta esta ropa pega mucho para puerto Banús. y ha tenido una buena aceptación. Son todos trabajados a mano, to todo lo que es la pedrería, todo está colocado a mano. Un vestido que tenemos acá adelante, también toda la pedrería, son cositas originales, ¿no? Porque también nuestras clientas que repiten todos los años cuando llegan dicen que hay nuevo, que nuevo. <risa> <risa> tenemos todos los años tenemos que sorprenderlos con algo. Pues bueno, yo he visto todo nuevo porque además eh, tú vendes muy bien. Tengo que decir que siempre hay gente comprando y que es que tiene cosas muy bonitas y unos precios muy asequibles porque hay de todo, eh, hay cosas más pequeñitas y hay otras cosas más grandes bueno que que hay de todo sí. y luego los bolsos también los zapatos que, cómodos que has pensado en la mujer ¿eh? como mujer que eres sí, sí, sí. de que estemos cómodas no es sí, verdad la, la gente cada vez va más, más cómoda no quiere que le pese no quiere que le duela antes éramos más sufrido ahora si sí, sabe la, lo más suelto menos apretado entonces vamos vamos un poco a la moda claro eso para todas las edades no que tienes cosas desde cosas como decía yo antes pequeñitas para una niña o para tal bueno y sobre todo a la día de la madre que hay que hacerle un regalo a la madre aunque sea una frase en un sobre con un beso porque verdad una madre es una madre una madre es una madre la verdad y las que somos madres lo valoramos más todavía no porque damos la vida por nuestros hijos y siempre un detallito y ah, para saber que se han acordado de ti dice pues mira sabes se acordó de mí bueno, lo, los empresarios suelen decir que después de la semana santa hacen un balance de cómo ha ido la semana santa así se va a ver la temporada de verano ¿Cómo ves la temporada de verano ya te lo puedes preguntar ¿qué ha pasado la semana santa pues muy bien para nosotros muy bien bueno a ver qué empresario le pregunta porque claro con la lluvia le pregunta alguien tiene un chiringuito sí, no. <ríe> va mal. para nosotros ha sido muy buena ha habido muchísima Ay, gente mucha calidad de cliente también los hoteles eh, eh, el de lujo han estado a tope y yo creo que esa es una buena previsión el desplazamiento que ha habido a pesar de la lluvia porque nosotros decíamos habrá muchas cancelaciones porque va a llover pero no, gracias a Dios aquí ha estado todo el mundo no hay no para nuestras personas a ver tu tienda así que te deseo mucha suerte para este verano enhorabuena por tu diseño estoy maravillada no te quito ojo a esos pendientes tan maravillosos como a todo lo que tiene la tienda que ilumina todo el puerto. Muchas gracias por atendernos. Gracias, tía Linda. Gracias. Andrés.